Hola, los saluda como siempre su maestra Lourdes Cocotillo Romero de la experiencia educativa edafogeografía. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Para poder describir un suelo podemos hacerlo a través de sus propiedades tanto físicas, químicas y biológicas. En las propiedades físicas encontramos lo que es la textura del suelo, la estructura, la densidad, la porosidad y el color. Para este curso vamos a iniciar con lo que sería la textura del suelo. Seguramente antes que nada te preguntarás, y bueno, ¿qué es la textura del suelo? La textura del suelo indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como son la arena, el limo y la arcilla. Es importante mencionar que se consideran partículas del suelo a las partículas minerales cuyo tamaño es menor a 2 milímetros. De acuerdo a su tamaño tenemos que las arenas, están en un tamaño alrededor de 0.05 a 2 milímetros, son las más grandes. Los limos que van de 0.002 a 0.05 milímetros. Y finalmente las arcillas que son las más pequeñas que su tamaño es menor a 0.002 milímetros. Ahora bien, ¿por qué es importante tomar en cuenta la textura del suelo? O cuáles son las principales funciones de esta. Si hablamos en cuestiones de agricultura, la importancia para tomar en cuenta esta variable es debido a que nos va a ayudar a facilitar lo que sería el trabajo en el mismo. Es decir, dependiendo de la textura, va a ser el trabajo que se pueda emplear en él. Bueno, la textura también va a ayudar a determinar la cantidad de agua y de aire que puede retener en el suelo, así también la velocidad con la que el agua va a penetrar o atravesar la misma matriz y también lo que sería la disponibilidad de nutrientes. Espero que te haya gustado esta breve introducción. Nos vemos pronto.